La madre de un menor de edad que recibe docencia en la Escuela Eugenio María de Hostos del municipio de San Francisco de Macorís en la comunidad de Las Guasumas, denunció el niño fue golpeado por el portero del centro educativo cuando el infante estaba haciendo tareas. Joanny Cordero, NTN. La situación es que el huachí de la escuela me le dio un golpe al niño de 11 años que estaba en, en docente de clase. ¿De cuál escuela? La Guasuma, Eugenio María de Oto. ¿Y cómo se llama Huachumas? El Elto eh, Gravier Vicaíno, Ariapiti. solo lo, le dio la tarea, no. le destinaba todos los días la tarea, él me pedía permiso y se iba a la, a la tarea. Yo dije, está, está en la mañana. Wow. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.